Buenas tardes Pastor David Jan y Hermanas en Cristo. Soy la hermana Cinti Ruiz Leiche de la Iglesia Manmin Perú. Soy miembro de ya casi siete años que he conocido al Señor Jesucristo y a mi pastor principal. Bueno, mi testimonio es el siguiente. La, en la semana pasada, que fue el lunes, comencé con decaimiento de cuerpo. Me dolía mi espalda, no quería comer, sentía náuseas. Y yo, yo pensaba que era porque como estoy en el campo, muchas veces este, la comida no, no, no comía bien. Y yo pensaba que era de eso. Y en medida que fue pasando los días, me dio insomnio. No podía dormir, como tres días no pude dormir seguidita me levantaba a las 12 de la noche y de, de ahí a mi sueño, no, no coincidía con el sueño era insomnio y para el día sábado amanecía con fiebre me dio fiebre interior me dolía todito mi espalda, me dolía mis huesos me dolía la cabeza tenía náusea y de manera que hermanos agarré el pañuelo de, de nuestro pastor principal y le puse en mi pecho y, y empecé a arrepentirme porque yo me estaba portando mal con, con mi esposo, con mis cuñados, y me arrepentí para que el Señor eh, me dé una oportunidad de cambiar mi corazón, mi mal carácter. Y estuve así casi todo el día mal, no me levanté de la cama y como también tenía atraso menstrual me hice una prueba de embarazo y salió positivo entonces entonces yo yo dije son los mismos síntomas que tuve con mi segunda bebé que ya tiene un año y siete meses fue el mismo síntoma insomnio, dolor de espalda se me bajaba mi presión y pero eso hermanos me duró como tres meses esos síntomas pero en ese tiempo mi pastor David no estaba con nosotros en Perú y, y sufrí tres meses hermanos pero el día domingo el día domingo yo llamé al pastor David le llamé a mi pastor David Terminando el primer servicio de la mañana, el pastor había orado, hermanos. Lo sentí como, como mi pastor David oraba con toda fuerza, con todo su corazón. Y yo le recibí con un amén que empecé a sudar todo, mi espalda, mi cuerpo. Empecé a sudar. Estaba en un lugar fresco, pero yo sudé bastante, hermanos. Y... Después de la oración, escuché el segundo culto, examiné mi vida, qué es lo que estaba haciendo, y, y recibí la prédica de mi pastor David con un amén. Y me acosté, pues, hermanos, el día domingo, regresé, regresé del pueblo al campo, me acosté y me quedé dormida, hermanos, para la gloria de Dios. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, que es el día lunes, amanecí con energía, ya no tenía insomnio, se había ido el insomnio, había dormido bien, se me fue náuseas, dolor de espalda, todo se me ha ido, hermano, estoy tranquila, estoy feliz porque también no solamente recibí la sanidad, sino también la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es, que, que, que es lo que me faltaba en mi vida, hermanos? Gracias, doy gracias al Dios Todopoderoso de mi Pastor Principal, porque obra en el espacio que ha dado al precioso varón, que es nuestro Pastor Principal. Dios obra en ese espacio. También agradezco a mi Pastor David Jan por su tiempo, por su oración, porque siempre está pendiente de mí cuando le llamo. Bendiciones, hermanos.